Les pedimos, y si más adelante tienen preguntas al final de esta charla que quieran agregar, alzar la mano. Okay. ok. De pronto me voy a apagar mi video, pero aquí sigo. Okay. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Aquí andamos. Gracias. gracias. Ok. All mm right. -hmm. Mm -hmm. Ok. Uh, buenas, buenas noches, doctor Maurillo. ¿Cómo, cómo está? Oh, hola, Jesús. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te va a ti? Bien, también. Bueno, para los que nos están escuchando, eh, doctor Maurilio, el doctor Maurillo, el doctor Maurillo, es profesor de asignatura de Introducción a la Anatomía y Fisiología de la Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la UNAM. Es profesor de asignatura en la Facultad de Medicina de la UNAM también. Es ex profesor de asignatura de la licenciatura en fisioterapia de UNAM. También es médico en la organización CREATI México. Es también un aspirante a Maestría Didáctica de Educación en Ciencias Médicas en la Anahuac. Bueno, eh, habiendo dicho esto, sea muy bien, sea bienvenido a esta, a este evento de seis días por los seis años de ingeniería y sistemas biomédicas. Muchas gracias, muchas gracias. gracias a ustedes por hacerme la invitación de, de hacer un espacio y, y estar conversando con, con las generaciones que ya conocemos, ¿no? Sí, así es. Bueno, eh, doctor, ¿nos podría hablar, por favor, de su trayectoria académica? Ok, muy bien, que eso es claro que sí. Pues bueno, pues, ¿qué les digo? O sea, ya como bien lo mencionaste, pues, mi profesión a lo que me dedico, pues, soy médico egresado de la Facultad de Medicina, cursando... Ahí, la generación 2010, hay una generación muy específica, muy peculiar en, en la Facultad de Medicina, este, ¿por qué? Porque se cambió toda la parte de, de, del programa de estudios y demás, pues bueno, vamos a estar egresados de ese, de ese nuevo plan de estudios que se, que, se, bueno, que se implementó en el año 2010 en la Facultad de Medicina, eh, estuve haciendo mis, mis partes de rotaciones a nivel de instituciones médicas, pues en el sector salud, en el, en el IMSS, para ser más específicos, y ya justo en la pasantía eh, fue cuando me, me empapé un poquito en la parte de, de, de la docencia, ¿no? O sea, generalmente yo no tenía idea de que me iba a dedicar a esto, de, eh, o que iba, me iba a gustar tanto esto de, de la docencia, pues que, que aquí andamos, ¿no? Que fue a nivel de la licenciatura en fisioterapia que me dio la Oportunidad de experimentar por primera vez, eh, pues dar, dar clases, eh, ser profesor eh, adjunto, eh, ayudante al profesor, ser también impartidor de ciertos talleres de reanimación cardiopulmonar, de asesorías eh, en la parte de eh, semiología clínica, clínica propedéutica, eh, en temas selectos de embriología, al igual que asesorías, ya, ya lo comenté, y pues a tal grado de egresar de la facultad y pues bueno, eh, darme la oportunidad el doctor Manuel eh, Dorador de, de, de, de estar con ustedes eh, en esta, en la parte en el segundo bloque de anatomía y fisiología 2 de la segunda generación y bueno pues ya ahí este implementar un poquito de, de, pues ahora sí, que fue mi primera, mi primera vez con, con la segunda generación y sobre todo con los ingenieros en sistemas biomédicos de ahí pues eh, agarré un cariño, un afecto especial por la docencia eh, por la docencia desde fisioterapia, por la docencia desde facultad de medicina y por la docencia aquí a nivel de ingeniería, este, que pues me, me gustó y estaba haciendo diplomados, este, la parte de, de talleres sobre todo, pero diplomados en cuanto a, a a gestión eh, académica, a diplomados también a enseñanza, a fisiología, introducción inclusive a enseñanza a la fisiología en la facultad de medicina, eh, a diplomados de neuroanatomía, igual impartidos por neurociencias y por la facultad de anatomía, perdón, por la facultad de medicina, eh, de ahí en fuera también que hacer un posgrado, la idea de hacer un posgrado en la parte de prepararme para dar educación. Eh, como realmente se merecen todas las ciencias relacionadas al ámbito médico no exclusivamente de la parte pues médica al 100% sino realmente pues a nivel multidisciplinario no que fue la, la, la gran experiencia que más bien que es la gran experiencia que estoy viviendo al estar impartiendo clases a ingenieros en sistemas biomédicos muy bien pues suena que ha tenido bastante bastante que ver con la docencia y pues le ha gustado que esta viene una parte muy muy importante eh, también nos podría preguntar de todos estos cursos que ha tomado y todas las cosas en las que ha estado inmerso, ¿en qué proyectos ha participado? Ok, muy bien. Sí, claro que sí. En la parte de, de los proyectos en los que he participado, pues bueno, viene viendo desde la parte de la gestión docente, la parte administrativa y demás de los proyectos que hacían en fisioterapia, de desarrollar ciertos congresos, ciertos simposios, ciertos talleres y conferencias, estar atrás, estar atrás en la parte de la organización estar un poquito en esa parte de la gestión, Estuvimos ahí diseñando un plan de asesorías con también con que también que inicialmente estaba aquí en, en Ingeniería en Sistemas Biomédicos, la, la doctora Vianney, no sé si alguno de la segunda generación todavía se acuerden de, de esa doctora, que sí, justo era mi compañera de pasantía y justo estábamos haciendo, implementando ciertos programas de asesorías, ciertos talleres, la impartición de un taller de reanimación cardiopulmonar a, a los alumnos, a los estudiantes de de fisioterapia, eh, también en la impartición de, de ¿cómo se llama?, de, de, de ciertos proyectos médicos, también, ya cuando regrese, ya cuando ya estaba titulado y demás, pues tuve la oportunidad de trabajar en una organización, una transnacional, una empresa transnacional proveniente de, de Sanitas, Sanitas que es una institución de salud privada por, por, con, con origen de España, aquí en Latinoamérica, pues llegaron con el nombre de clínicas y que, pues, se evolucionaron y ahorita están en la organización como Keralt, ¿no? Que Keralt, pues, es una multi, este, una transnacional que, pues, en, en materia de, de salud. Y, bueno, y hemos estado ahí inmersos no solamente en la docencia, sino también en la parte médica, ¿no? Porque la mayoría de los compañeros igual siempre me, me dicen, ¿no? Pues, es que usted doctor, este, da puras clases y demás, o sea, sí se dedica a la medicina y caso contrario, ¿no? O sea, realmente en el hospital es donde me dicen, ¿a poco das este, clases, ¿no? O sea, como que, es como que, Teniendo ahí como que mi alter ego, ¿no? De, de decir, el, el profesor Maurillo, a diferencia de, del doctor Maurillo, el médico Maurillo, ¿no? Pero sí, en la parte, en, en materia de salud, pues sí, sí he estado participando en proyectos, en el diseño, en esta organización que era aquí, este, que me dio la oportunidad, recién egresé, este, me, me abrieron las puertas, y realmente es donde empecé todo el ámbito médico, pero pues sí, en proyectos, de organización de programas, de programas de mantenimiento de la salud para enfermedades crónicas degenerativas como la parte de la hipertensión, como la parte de la obesidad, como la parte de la diabetes mellitus, ¿no? que son enfermedades crónicas degenerativas que desafortunadamente pues la población mexicana pues somos el top en, en, esas, en esos índices. En esos eh, también <coughs> Un poco, un poco de, de educación, ajá, de desarrollo de ciertos programas para educar a los pacientes, o sea, de ahí de que decía ah, bueno, pues tú estás más familiarizado a dar clases a personas que no están del ámbito médico, o sea, médicos, o sea, ingenieros, a fisioterapeutas, entonces, pues, desarrollar ciertas, eh, ciertos proyectos, ciertos programitas para educar a esos pacientes, ajá. Uh -huh. También he estado ahorita participando pues, en la parte de la atención eh, de nueva forma, en este caso de versiones de consultas médicas, que en este caso es la telemedicina, que desafortunadamente por la situación actual que estamos viviendo a nivel de la pandemia, que estamos en este proyecto de otorgar videoconsultas pues, a, a, a personas que tengan síntomas respiratorios agudos y de partir ahí determinar, de discriminar la de etiología de cada una de estas enfermedades, y bueno, ahí ahí andamos en, en todos esos proyectos en cuanto a, a relación médica, en cuanto a relación de docencia, pues ustedes ya me han visto ahí inmerso, este, estar ahí como trabajando en conjunto también con, con la parte de, de, del maestro este, Serafín, igual que nos había también la, la oportunidad de ser parte de, de, de, de un consejo de, de, de profesores para estar viendo los diseños y programas que que se van a estar implementando pues para el beneficio de sus programas de estudios a nivel de la ingeniería en sistemas biomédicos. Sí, y justamente esta, esta parte que, que menciona de enseñarle a las personas que están fuera del ámbito médico, quisiera hacerle una pregunta de ¿cómo ha sido esta experiencia para usted eh, como médico docente tratar con alumnos externos a la facultad de medicina o a la carrera de medicina? Okay, perfecto. Sí, ha sido muy, muy, este, muy gratificante, inclusive para mí pues era un reto, ¿no? Un reto inicial desde que me platicaron del proyecto de, de que yo estaba en fisioterapia cómodamente dando clases y decir, oye, que quieras estar en ingeniería en sistemas biomédicos, igual te digo, por la parte de, de cierta ignorancia en su momento que probablemente llegué a tener en ese en esa ocasión de decir, pues, no, o sea, yo no me veo dando clases ahí, ¿no? O sea, ahí ya fue donde dije, pues, bueno, voy a analizarlo muy bien y decir, ¿sabes qué? Creo que es cambiado de opinión. Vamos a experimentar qué es lo que realmente voy a hacer, ¿no? Eh, sí ha sido una experiencia muy gratificante. Al principio fue un reto, este, para, créeme que para mí, pues muy, muy, muy importante. Yo creo que en parte de mi, tra mi corta trayectoria como profesional, o se da recién egresé en el 2017, o sea, a mediados del 2017, o sea, los años y medio de estar ahí con, con, con ustedes realmente, ajá, este, pero sí, eh, ha sido muy gratificante, sobre todo de mucho aprendizaje, mucho, créeme, mucho aprendizaje, y sobre todo que me ha impulsado a decir, a determinar que realmente esto me gusta. Uh -huh. Si realmente me está gustando, pues me quiero capacitar al 100%, pues como para ofrecerles lo mejor que se merecen, este, tanto, todas las generaciones, pues que desafortunadamente bien o mal, sobre todo, poniéndole mi empeño, yo considero que bien, se, se les pueda llegar a impartir la, la asignatura y para las futuras generaciones ahorita en esta quinta generación para la cual estamos impartiendo. Eh, sí ha sido todo un reto, insisto, pero ha sido una experiencia multidisciplinaria, ¿sale? De... Antes que estaba acostumbrado a las juntas de profesores, que pues éramos todos médicos, ¿no? O sea, todos médicos y decir, ah, bueno, la batita, este, todo bien, saliste de consulta, eh, terminaste un pase de visita, ciertas cosas. Decir, ah, bueno, pero eh, créeme que la primera junta de profesores a, a la que fui invitado cuando iba a iniciar, ver a los ingenieros, a los maestros ingenieros, doctores ingenieros, todo todo el ámbito. Y decir, wow, o sea, como que está muy padre todo eso multidisciplinario. E ir aprendiendo un poquito. De, de cada uno de ellos, ¿no? O sea, como que preguntarles, oye, ¿y qué haces? Oye, ¿y tú qué a ¿Qué te dedicas? ¿O qué? ¿Qué, qué es la instrumentación? no? ¿Qué es la logística? no? ¿Qué es la biomecánica? Porque probablemente estaba más familiarizado con la biomecánica, es decir qué es la instrumentación, qué es la parte de, de logística hospitalaria y todo, y, y ver cómo, cómo te, te, te envuelves en todo eso de, de, de esa experiencia, ¿no? De todos los conocimientos de maestros, doctores, o sea, eminencias, tanto también en químicos, en también histólogas, o sea, como, como la doctora Teresa, o sea, realmente como que aprendes cada, cada, de cada uno de estos, y sobre todo también con, con ustedes, ¿no? Realmente que tienen un tronco, este, común con, tu, con todas las ingenierías que hay y aprender de ustedes, ¿no? De cómo se van desenvolviendo, eh, pues, en el ámbito de que, pues, es que para mí, este, yo veo que la contracción es bueno, acercamiento y, y es ¿no? Pero pues a lo mejor un término, este, ustedes más claro que nada que son de ciencias exactas, decir, ah, no, pues es que yo veo un principio de la presión, yo lo veo en Newton, yo lo veo en pascales, yo veo velocidades y demás. Y, wow, o sea, realmente como que estar hablando con científicos, ¿no? Realmente se siente, siente muy gratificante este, esta experiencia, estar aprendiendo de cada uno de ellos de los ingenieros, maestros, doctores, y, y más que nada de ustedes en formación. Créeme que ha sido una gran experiencia multidisciplinaria. Sí, justamente pues es lo que trata la carrera de la interdisciplinaridad entre, entre todos. Y, por ejemplo, regresando un poco a lo, a su primera a su primer grupo, ¿cuál fue su primera impresión donde este, a este tipo de alumnos de Ingeniería en Sistemas Biomédicos? Okay, sí, sí, no, no, no. Mi primera impresión así que que que, que terminé de dar mi clase dije, híjole, estamos en grandes ligas, o sea, realmente. porque qué puesto aquí esta esta impartición de esta materia en, en en el ámbito, pues de ciencias médicas, o sea, estrictamente en medicina o en fisioterapia, pues imparte a nivel de que ingresan recién ingresados, pues los estudiantes, ¿no? O sea, encontrarse ahora. A, a estudiantes que realmente estuvieron con, con las ciencias exactas que estuvieron viendo en el tronco común de ingeniería y ahora decir, ok, estoy viendo un tema de área 1 y ahora que llegue un médico a darme clases a mi ingeniero, o sea, como qué está pasando, ¿no? O sea, sino realmente eh, ver que ya vienen bien preparados, o sea, más que nada no con, con base en los conocimientos o sea, no es por desmeritar el conocimiento, sino realmente con las técnicas, con las técnicas de estudio cómo se desenvuelve, cómo estudian y sobre todo la parte de que ustedes ya están más, más despiertos en, en relación de cómo se deben de impartir las clases, cómo ustedes están este, aprendiendo y lo que esperan del docente ¿no? entonces créeme que sí, la primera, la primera clase, el primer encuentro que, que tuve con, con la segunda generación con todos ellos, pues este, sí, sí, sí fue, fue muy impactante, ¿no? Dije, wow, o sea, esto es un reto, esto sí es en serio, o sea, van en serio ellos, pues entonces vamos a, a dar lo mejor de uno y pues de ahí, pues, según lo iba a ser eh, seis meses nada más, exactamente, nada más yo, de hecho, la, la historia muy, muy, muy peculiar de cómo llegué es de que yo nada más fui a aplicarles un examen a la segunda generación, lo saludé porque su profesora titular no podía, Llego, imparto, digo, ah, bueno, sí, sí, adiós, vamos", ¿no? Pero ya, de realmente decir, ay, oh, son ellos otra vez, o sea, realmente, y veía yo los exámenes, ¿no? Que, que sí entendían y decía, wow, o sea... ¿Cómo? O sea, realmente sí, sí fue muy, muy impactante y no es porque pues, quiera hacerles, este, la barba ni nada. Saben, saben ellos muy bien cómo, cómo me, me refiero hacia ellos, hacia esa segunda generación que fue como que el parte de agua es importante. Yo creo que de ellos depende, dependió mucho de que realmente pues haya continuado yo aquí, que haya sido muy interesado en este proyecto y sobre todo de querer, este, pues, queriéndome yo también superar como, como docente, ¿no? No solamente eh, me quité también el chip de decir, yo no soy el médico aquí, sino realmente, pues, yo soy el profesor que tengo conocimientos y tengo que integrarlos, ¿con qué? Con lo que debe de aprender un ingeniero, ¿no? De ahí de estar evaluando la parte de su, de su plan de estudios y demás, de cómo se organiza toda, toda esta, todo este temario, ¿no? De decir, es que yo vea músculos y aprenderme origen de inserción, pero sé que para el ingeniero realmente la, la temática de músculos es para que veamos un sistema de movimiento. Un sistema de movimiento que le va a ayudar para la parte de biomecánica, ¿no? Eh, ver la parte, pues, este, islar de tejido óseo, ¿no? De, de esqueleto. ¿No? Entonces, para ellos va a ser un sistema de soporte. Dijo, ¿el sistema de soporte para qué? Para la, el sistema de movimiento, para la parte de instrumentación, para la parte de biomecánica y para la parte tisular. O sea, realmente sí fue la, la, la primera impresión que se muy, muy, este, muy asombrado de todo el conocimiento que, que podía manejar un, un ingeniero en sistemas biomédicos, pues, en, en, en, en ese entonces. Sí. Y bueno, bien dicen que las primeras veces son como las que más te marcan, ¿no? Exacto. Y pues no hay, no hay mejor maestro que la, la misma experiencia. Eh, y bueno, le puedo hacer una otra pregunta que sería, ¿qué retos considera importantes a los que se ha enfrentado ante la pandemia y ejercer la docencia? Es decir, ¿cómo la, la pandemia, esta nueva normalidad, le cambió la manera de, de impartir clases? Ok, pues sí, sí, realmente sí fue un impacto no solamente a nivel, pues, de, de, de, en materia de salud, pues, este sino que también a nivel social, a nivel también profesional, no solamente en la parte, insisto, de salud, sino también en la parte de, de docencia, sí, sí me generó un gran reto, de por sí, eh, dar clases de ingeniería, yo para mí lo considero un, un gran reto, inclusive un gran logro, de hecho, cada que termine una clase en línea, pues, sí, para mí era era un gran logro decir, sí, otro día más, que pasó?, que, este, pues, todo lo que aprendí, todo lo que leí, todo lo que he estado tomando de, de desde ciertos tallercitos, de cursos en línea, talleres, de eh, este, literatura y demás, este, nos está sirviendo. Pero sí, ha, ha sido un gran impacto, porque pues, a que la materia de anatomía y fisiología, sobre todo hablo con relación a mi, a mi asignatura, este, es por, por la, la, la parte importante, ¿no? De estar teniendo ciertos esquemas y resolver las dudas de inmediato ¿no? de hecho la parte, la segunda parte siempre les digo, también la vemos parte 1 parte 2, episodio 1, episodio 2 volumen 1, volumen 2, como lo quieran ver que en la parte 2 pues es donde vamos a integrar un poquito más, o sea ver un poquito más la funcionalidad pues yo requiero muchísimo de ciertas prácticas ¿no? inclusive la, la tercera cuarta generación no me dejará mentir que a pesar de que en el programa de estudio no esté estipulado como que haya prácticas, pues yo lo que realmente disfrutaba hacer con ustedes era prácticas ¿no? de, de decir ok, a lo mejor no puedo Podemos estar en contactos en una sala de disección todos los días ajá, y estar viendo el músculo va de aquí para allá, no, sino realmente hacer técnicas apropiadas y adecuadas pues con, con base a la, las competencias que tienen ustedes, a las competencias de que ya tuvieron ustedes de que no están en su primer año en, en la universidad, sino que ya están al segundo tercer año en la universidad y ya captan un poquito más el mensaje y más que nada el objetivo de aprendizaje que quiera dar el docente pues con, con base a su asignatura, ¿no? Y de ahí sí ha sido un reto muy importante porque pues insisto, eh, la parte de la didáctica, ¿no? ¿Qué te gusta? O sea, cuando estuviste dibujando tus, tus músculos de la cara, ¿no? O sea, pues, estuviste realizando eh, una exploración neurológica, ¿no? Para ver cómo, o estuviste cantando los pares craneales o estuvimos jugando todos, ¿cómo podríamos <coughs> integrar la parte de... de de, de, de toda la parte cognitiva, ¿no? La función cognitiva que hace la, la, la, el sistema nervioso. Este sí ha sido un, un reto muy importante, sin embargo pues sí, este ha sido eh, también importante también para, para los estudiantes. Yo creo que sin, sin la exigencia de ustedes o si también sin el compromiso de ustedes, es como una simbiosis ¿no? De que estudiante, docente pues vamos, vamos de la mano encaminados si se tropezó el, el, el docente ok, los chicos van y nos llevan a la mano. Y caso viceversa, que yo veo que se están tropezando, ¿saben qué? Yo regreso por ustedes y así, porque si nos vamos por caminos separados, yo creo que no va a haber una adecuada este pues relación y sobre todo el objetivo no el objetivo principal es de que ustedes aprendan y que se lleven el conocimiento hasta a partir de todo eso todos esos retos todas esas trabas como por ejemplo se puede ver la educación a distancia pues sí se desarrolló muchísimas muchísimos talleres muchísimos cursos pero sobre todo la utilización de las tics no que ya un poquito ya lo veníamos manejando no cuando cuando nos conocimos en este caso que fue la, la cuarta generación donde nos agarró todo este sistema de, de, de más bien todo, este, todo esta condición de la pandemia, el confinamiento, de que justo acá nosotros nos agarró, de hecho estábamos, teníamos una práctica de anatomía, o sea de, de bueno, las otras generaciones yo creo que se acuerdan de, de que hacíamos una disección de un corazón de un cerdo, ¿no? Que ya estábamos programando todo, todo viene el material, inclusive, y todo eso, que estábamos todos emocionados de estar abriendo un corazón de un cerdo y ver las cavidades cardíacas, ver también el tejido muscular, todo eso, pero pues que se vino abajo, ¿no? Pero cuál fue la, la, la, la, fue el reto, pues decir, ok, me voy a comprometer a que pues ustedes a lo mejor no abrieron un corazón de cerdo no, probablemente no lo van a abrir en, en, en, en lo que cabe de todo este tiempo, a, a corto tiempo vaya, este, pero sí realmente, pues, buscar alternativas, ¿no? Una alternativa como los simuladores, ¿no? De que siempre antes de que continuara o que pasara esto, pues, no me dejarán mentir que, pues, ya estábamos trabajando con simuladores, ya estábamos trabajando con Classroom y ya estábamos familiarizados, ¿no? Con familiarizados con la parte didáctica. Y eso yo creo que es una parte muy importante de, de como tal los retos que ejerce esta pandemia con, con el docente y con los estudiantes, sino realmente si no hay una adecuada relación eh, por experiencia propia, eh, por la que estuve pasando yo personalmente en mi estado de salud, pues yo creo que si no hubiera tenido una adecuada eh, comunicación con ustedes o ustedes conmigo, la confianza que haya sido, este, pues, importante y relevante, creo que este curso de, de anatomía y fisiología 2, eh, me refiero a la cuarta generación, yo creo que no hubiéramos tenido los objetivos de aprendizaje Sin embargo, pues, oh, sorpresa, me llevé una, una gran sorpresa, ¿no?, de que, pues, ya estaba viendo que ustedes pusieron todo de su... Ok, yo creo que hay que, hay que prepararnos ante cualquier situación, ¿no?, ante cualquier situación de que si yo no puede estar presente con, con los estudiantes, de que no solamente, pues, yo quiera, yo sea eterno aquí en esta asignatura, no, sino realmente eh, dejarles el mensaje de cómo pueden prepararse para estudiar, no solamente para mi asignatura, sino para las demás asignaturas, prepararnos con la, con el uso de las TICs, prepararnos con el uso de simuladores, prepararnos con infinidad, infinidad de materiales didácticos, inclusive tan fáciles de usar, que, pues, realmente este, nos está beneficiando. ¿Sale? Entonces de ahí créeme que la experiencia sí, en un principio fue complicada, pero gracias a, a, a la respuesta de los estudiantes en general, pues como que motiva inclusive hasta el docente, ¿no? De decir, ok, bueno, pues yo antes yo prendía mi cámara y ya no, ahora ya me ves con una, con, con, con luces, ya me ves con audio, ya me ves inclusive decir, ah, bueno, voy a llevar estos tiempos, estas pausas y demás, pero no, o sea, realmente todo, todo tuvo este que ver con, con base a la respuesta de los estudiantes, y insisto, la simbiosis que hay estudiante con docente. Sí, y pues es un proceso de, de aprendizaje, tan, tanto de los dos lados, porque ni nosotros estábamos tan preparados como para tomar una, una, una carrera como es esta, de, a distancia, ni ustedes tenían... Nadie había pensado que nos iba a caer esta pandemia. Pero bueno, se trata de ir aprendiendo y superarse cada, cada día, ¿no? Así es. ¿Qué necesidades considera que tiene el ámbito médico para que los alumnos de, de sistemas biomédicos... Eh, puedan desarrollar. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que esperan ustedes como eh, ciencias de la salud? Bueno, como, sí, como médicos, que estudiantes de estudiantes de, de médicos eh, desarrollemos. Ah, perfecto. Muy muy buena pregunta. Realmente, pues yo creo que eh, una parte importante de la que pues nos valemos los médicos es de pensar en cierta, equivocamente más bien, equivocadamente de que pues nada más no dependemos de nadie, ¿no? De que pues realmente eh, la, el objetivo es de que la persona esté sana. ¿no? o sea de curar la enfermedad ¿no? de ahí de, de ciertas filosofías o tendencias de, de, de las ramas de la medicina el objetivo de la medicina pues es de que esté bien sanar al paciente no pero realmente pues a lo largo de la evolución eh, en los objetivos de la medicina pues ha habido que pues la medicina preventiva, la, la, la medicina este, de, de cuidados paliativos inclusive, pero sobre todo la, la, la relevancia y lo que esperamos mucho de ustedes como ingenieros en sistemas biomédicos pues es de que eh, sean un equipo multidisciplinario ¿no? de ahí de los objetivos de que ustedes estén viendo, pues áreas relacionadas en materia de salud al 100%, bioquímica, histología, que sean seriadas, si no pasan histología no van a anatomía y de igual forma si no vas a, si no pasan a anatomía no vas a las que siguen y así sucesivamente, pues sí, lo que realmente esperamos es de que tengan los conocimientos, pues no a lo mejor frescos, no a lo mejor frescos porque es muy difícil, no no se egresa a un profesional sabiendo todo lo de la asignatura, pero sí se egresa a un profesional sabiendo cómo estudiar Dónde encontrarlo, cómo comprenderlo y sobre todo cómo actuar, ¿no? Desde ahí, de que ha sido como mi principal objetivo de, de estarles diciendo eh, generación tras generación, pues una frase que me marcó muchísimo de, de un amigo que una vez estuve leyendo ahí un tweet que él puso, ¿no? Ajá, ese estado de WhatsApp, ¿no? Que decía que piensa y la vida será más fácil, ¿no? O sea, ahí es, ahí es donde les, les digo en, en materia de, de, de hacer. Una simple participación, un simple comentario, una resolución, un examen, entrega de un proyecto de que si no piensas, realmente pues, no vas a conseguir o no vas no vas a este, facilitar más bien el objetivo al que quieres llegar. Entonces lo que esperamos nosotros, bueno, lo que esperamos en el ámbito médico con relación a los ingenieros de sistemas biomédicos es de que sepan integrar el conocimiento, es de que sepan adecuadamente dónde están parados, ¿no? Y de ahí pues todas las, todas la, la, la parte de las especialidades, ¿no? Logística hospitalaria, instrumentación, biomecánica, todos esperamos algo de eso, sí, realmente a lo mejor de que, no, es que voy a diseñar una prótesis y hacer esto, no, es que yo voy a diseñar cuál es el material y demás, los recursos y, y, y, y, y toda la parte administrativa, ¿no? Logística, ¿no? sino realmente lo que lo que sí queremos es que estén preparados, o sea, preparados en este ámbito y sobre todo que tengan más que nada esa, esa, esa iniciativa, ¿sale? O sea, realmente, te digo, equivocamente los médicos pensamos que no necesitábamos de nadie más pero sí necesitamos de alguien que nos organice, que organice nuestro tiempo, que organice nuestra infraestructura, que organice también los materiales que nosotros podemos ofrecer como alternativas terapéuticas, como alternativas diagnósticas. Entonces, realmente sí es un papel muy relevante, ¿no? Ya cuando realmente estaba, te digo, este eh, re, recordando ese pasaje de esa junta que estuve con los, con los profesores que estuvieron presentando, que hacían y demás, decía... Ah, no sí, importa? O sea, realmente, para que yo esté sentado y yo esté evaluando una placa este una placa radiográfica, pues, ¿qué tuvo que haber? O sea, la parte de la de, del diseño, de dónde iba a ser el lugar, cómo iba a ser el equipo que se iba a contratar, cómo iba a ser la parte de, de, de ese tipo de, de, de, de estudio, ajá, cómo se iba a gestionar, ajá. o si pedía una resonancia realmente se pide en primer, segundo, tercer nivel de atención hospitalaria, sino realmente ahí hay alguien detrás de él. ¿No? Entonces, realmente, sí, la parte de, de, de, del papel importante del ingeniero en sistemas biomédicos, ya que estoy más familiarizado, digo, ah, pues esto tiene que ver con los ingenieros de sistemas biomédicos, entonces, eh, sonará muy romántico ajá, eh, esto de decir, pues, este, to, todo el tiempo ustedes están involucrados en lo que yo hago, o sea, realmente, entonces, pues, no solamente a nivel de la docencia, si ya no quiero pensar en los estudiantes, decir, ah, no, ya no voy a pensar, me voy a desconectar, pero no. Están ustedes ahí presentes, ¿no? Con la parte de, a lo mejor, un, una este, valerme de, de auxiliares diagnósticos, valerme de auxiliares terapéuticos, alternativas terapéuticas, hasta inclusive de, de, de escuchar y decir, este, oiga, este doctor llegó su paciente a la sala de allá, de espera, sé que alguien diseñó que ahí va a estar el área COVID, ¿no? Uh -huh, a lo mejor en, este, en esta parte de gestión hospitalaria, ¿no? Pero créeme que sí, esperamos muchísimo, muchísimo de ustedes. O sea, realmente yo creo que es como una codependencia que hay entre todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Yo creo que a partir de esta experiencia que, que he tenido la oportunidad de estarles dando clases, eh, aprender de cada uno de mis compañeros docentes, aprender de cada uno de, de ustedes, ajá, la, las historias que me comentan, los logros que comparten, créanme que sí es muy satisfactorio para uno como docente estarlos viendo y decir, ah, esta es la gran importancia que tiene el ingeniero en sistemas biomédicos, ¿no? Realmente yo no tenía el gusto de de poder, con, este, no sé, a lo mejor de poder tratar con alguno en el ámbito hospitalario, y decir, ah, pues hay ingeniero, yo no sé para qué, yo nada más estaba casado con la idea de, ah, a lo mejor le van a dar mi mantenimiento a la computadora. Erróneamente, ¿no? Pero cuando ahora ya veo sistemas en, en general, sistemas biomédicos, ah, oye, ¿qué crees? Oye, pero fíjate que pues yo leí de esto, si es cierto, estas alternativas diagnósticas, terapéuticas y demás, créeme que sí, esperamos muchísimo de ustedes. Gracias. Y justamente retomando algo que había dicho usted sobre lo que de su primera impresión de los chicos de sistemas biomédicos, chicos y chicas, fue su cómo iban aprendiendo. ¿Qué otra cosa le ha gustado o qué es lo que más le ha, le ha gustado sorprendido de los estudiantes de ingeniería? Okay. Yo creo que la parte de, de cómo se llama de, de la importancia, lo que más me ha impresionado, solamente el conocimiento previo que tienen, la capacidad este de, de, de, de procesar la información, de ejecutar la información, realmente yo creo que más que nada la calidad, ¿no? La calidad, la calidad de personas que créanme que. Probablemente no los conozco al 100%, pero creo que jamás voy a olvidar sus nombres y sus caras de cada uno de ustedes, desde la segunda hasta la, la quinta generación. Bueno, la quinta la estamos trabajando, o sea, no, no nos ofenda ni nada, pero pues realmente si va a un examen, así como adivina quién, de, de poner foco en un difícilmente este, puede estar en el 80%, sino realmente por la calidad humana. Desafortunadamente, a veces, eh, eh, bueno, ya se está rompiendo ese tabú de, de decir, no, es que yo soy docente, yo no me voy a relacionar con los estudiantes, yo como doctor, médico, profesor, ingeniero, voy a estarme este, eh, este depender de los estudiantes. No, sino realmente la, la parte gratificante que me, ha, que me ha ayudado y que y sobre todo me, este semestre con semestre me da con sin, sin pensarlo decir sí, sí, sigo participando en, en, en la impartición de las clases, créeme que es la, la calidad humana. ¿Sale? O sea, la calidad humana de cada uno de ustedes, aprender todos los procesos de aprendizaje que tienen cada uno de ustedes. He aprendido muchísimo de ustedes desde la chica de los plumones, desde el personaje de los post-its desde el que dibuja bien bonito, desde que hace caricaturas, de que hace TikToks de reseñas de anatomía, de fisiología. O sea, créeme, he aprendido de cada uno de ustedes. Toda, todas esas didácticas, y digo, wow, o sea, él pudo, yo también le voy a ayudar, o sea, él me va a ayudar, y, y estar, o sea, sin, sin miedo a decirme, oye, ¿cómo hiciste eso? Oye, ¿cómo hiciste eso? Y que también ustedes tengan la confianza de decirme, oiga profesor, ¿qué usted me recomienda? O sea, y eso está muy padre, créeme que la parte fundamental de lo que yo resalto de ustedes es, es la comunicación, sobre todo, o sea, si no hubiera habido comunicación con estas tres generaciones, segunda, tercera, cuarta generación y ahorita con esta quinta generación, yo creo que no hubiéramos tenido esta empatía, créeme, o sea, realmente la parte fundamental y lo que aplaudo mucho de ustedes, pues viene siendo la, la empatía sobre todo, la, la flexibilidad y sobre todo pues algo, una palabrita muy muy importante que es la resiliencia, ¿no? de anteponerse ante todas las adversidades, sobre todo ahorita en, en esta situación por la que estamos viviendo y aprender de cada uno de ustedes. ¿sale? entonces créeme que eh, para mí ustedes son, son como un libro donde voy a aprender muchísimas cosas, desde cómo dirigirme o cómo responder una duda o de cómo explicarle a esta persona que es un poquito más didáctica, es un poquito más este, de imagen, es un poquito más retraída, no porque quiera, sino realmente porque simple y sencillamente su proceso de, de, de atención pues, es muy diferente ¿no? entonces créeme que, que son como que poder, poder dividirlos, agruparlos, no en el ámbito de estarlos este, discriminando no, sino poder decir, ah bueno, ellos son los que aprenden así más con dibujitos, ellos son los que aprenden así, más si los leo de corridos, ellos son los que aprenden así si empiezo con mis referencias al mundo de la cultura pop, ¿no? O sea, y, y así sucesivamente, o sea, realmente como que sí aprendo, aprendo muchísimo de ellos y ya me voy poniendo en ese, en ese, en ese mood, ¿no? De, de decir, ah, bueno, ahí estoy con los geeks, vamos a decir, oye, ¿qué crees, este? Pues vamos a hablar del, del exoesqueleto de Wolverine, ¿no? Entonces ahí te voy a decir ciertas <risa> importancias del tejido, ¿no? Con lo, las otras personas que les gustan dibujar, bueno, a lo mejor no soy un buen artista, pero créeme, pues te voy a dibujar todas las capas de, este, de del tejido, este, de, de los tegumentos, ¿no? De la piel. ¿No? Entonces, sí, créanme que realmente han sido cosas muy, muy, muy este, muy extensas que he aprendido. No es como decir, ah, no, es que de que sepan bien, de que hablen bonito, de que estén calladitos, ¿no? De que todos me manden saludos, ¿no? De que sean respetuosos conmigo. No, sino realmente de que aprendí de cada uno de ustedes. Y eso créeme que es lo que más, más me gratifica y, y me emociona decir, ahora, ¿quién voy a conocer, no? Alguien nuevo. Sí, eso me imagino que ha de ser como bastante, bastante. Bueno, para usted, integrar todas estas cosas que trae detrás para poder utilizarlas en el pro de enseñanza. También eh, nos hacen una pregunta de ¿cuál considera usted que es la diferencia entre el método de, enseña, de enseñanza entre los estudiantes de medicina e ingeniería? Ok, muy buena pregunta, créeme que es muy buena pregunta. Yo creo que la parte de, de, de los métodos de, de enseñanza en cada una de estas, de estas licenciaturas, de estas carreras, esos son los objetivos de aprendizaje. Ahí es lo que eh, inicialmente estaba comentando, de que si nosotros como médicos que nos interesa saber la parte de, de, de, de tejido muscular... Uh -huh. decir ah saber su origen saber su inserción de dónde a dónde va qué nervio está afectando qué dermatoma está haciendo cómo lo puede explorar qué tipo de lesión es si se rompe si está ligeramente pues este con la pérdida de la contractividad o relajación qué tipo de lesiones o sea realmente va con el objetivo de aprendizaje eh, este, esa es la gran diferencia, ¿Ajá? ¿por qué? Porque tienen un sistema de competencias ambas licenciaturas y tienen un sistema de competencias, ¿Ajá? pero sobre todo los objetivos de aprendizaje, de por qué Jesús Ávila, de por qué Ana Pérez, de por qué Alfredo Mejía, Isaac Hernández, Jessica, Naomi, eh, este, Zaira, Casiel, eh, José Cantera este Daniela Mendieta de por qué todos es, eh, ellos tienen que ver músculos o sea, a nivel de su este, de, de, de ingeniería, ¿no? ¿Por qué deben de ver? Porque es un sistema de movimiento y yo me voy a enfocar un poquito a que el estudiante no, no esté así con estas tablitas de decir, ¡ay! es que el origen e inserción, ¡ay! es que se va a inervar y me lo voy a aprender de memoria, ¡no! Porque créanme, realmente yo llevo haciendo tiempo esta asignatura y digo, hijo de cuál era el nervio? Ah, bueno, procedo de consultar no sé cómo consultarlo, por lo que sí realmente sé es qué función vamos a tener Ajá. Entonces, yo creo que la única diferencia que va de, de, de un estudiante de medicina con un estudiante de ingeniería es cómo el conocimiento va dirigido al objetivo, ¿sale? O sea, de que si Jesús se aprende, es un, yo digo que Jesús es un máster en, en, en la anatomía de, de músculo, fisiología muscular, es porque entiendes muy claro cómo se efectúan los movimientos, cómo se efectúan eh, los, los papeles que hay un tipo de, este, de, de músculo, ¿no? El papel agonista, protagonista, sinergista, fijador. Ajá. y de que si yo digo, no sé este Kevin Martínez de Medicina este es un máster en, en músculos porque sé que se sabe el origen de inserción y sé que se sabe todos los nervios o sea, realmente ver el objetivo de aprendizaje que tiene el médico y ver el objetivo de aprendizaje que está teniendo la parte de, este, del ingeniero en de sistemas biomédicos Sí, eso y bueno, ya hablamos, hablando de enseñanza pero de, por parte de ustedes hacia nosotros pero ahora usted, ¿cómo considera que, que hay, existe esta diferencia entre el método de aprendizaje de los estudiantes de medicina y los estudiantes de ingeniería? Ah, ok, listo, justo, justo, muy bien, ya entendí ya la pregunta. Pues básicamente en la parte de, de, de los objetivos, de, bueno, más bien de, del aprendizaje de ustedes es de que, pues realmente insisto, de que ustedes ya se van a encontrar este tipo de asignaturas que se que integra mucho conocimiento ya partiendo de su tronco común, bueno, o sea, ya más más, ¿cómo decirlo? Más con experiencia en cuanto a estudiar, más en experiencia en cuanto a buscar información, más cuanto experiencia a de decir, oiga, profe, yo leí eso y no va a acorde a lo que dijo, dijo usted, ¿no? A diferencia del estudiante de medicina de que realmente cuando tenemos este tipo de asignaturas, pues es todo el proceso de información así súper de gran impacto que decir, ok, tengo que aprenderme todo este libro grandote y tengo que memorizármelo y sé que con eso, si me lo memorizo, voy a ser el mejor doctor del mundo. ¿no? O sea, sino realmente por las técnicas de aprendizaje que cada uno desempeña, más que nada la responsabilidad, ¿no? Eh, y ustedes también discriminar el tipo de información que les está dando el profesor, el tipo de información que les manda a realizar y sobre todo, más que nada, que ustedes están, este, eh, pues, eh, están teniendo un razonamiento más específico de todo lo que yo les estoy dando, ¿no? A lo mejor en la parte de, y pasaba en la parte de las clases, ¿no? De que estamos hablando de músculos, Oiga, profe, ¿y qué pasa cuando, pues, a qué le llaman luxación? No? Oiga, profe, ¿y a qué le llaman un esguince? Oiga, profe, ¿y a qué le llaman un desgarre? No? Es decir, los estudiantes de, de, de, este, de, de medicina decir, ok, o sea, yo creo que sí, después lo voy a ver, ¿no? No sé, pero realmente va relacionado con este, que, que, que, las, que ya tienen experiencia ustedes de cómo estudiar. De cómo organizarse los tiempos y de cómo trabajar en equipo. ¿Sale? Algo que realmente el, el estudiante en medicina, cuando se imparte, insisto, estoy hablando de, de, esta, de esta asignatura, cuando se imparte en los iniciales de medicina, no sabemos cómo, cómo estudiar, qué vamos a estudiar, cómo prepararnos para el examen. O sea, esa es la gran diferencia. Sí, son parecía dos mundos diferentes, pero hay veces en las que nos encontramos, ¿no? En algunos estudiantes con otros. Así. Bueno, tenemos otra pregunta. Que dice, ¿Cuál es la importancia de las materias que imparten en los tres módulos que ofrece la Calera? ¿Cuál es la importancia de la materia de, de anatomía y fisiología en los tres módulos? Ajá, de las, do, de las dos materias. Ok, perfecto, muy bien, listo, pues bueno, la importancia, pues más que nada, no solamente que se lleven el conocimiento, sino que sepan más que nada procesar el conocimiento, eh, yo siempre les digo que realmente este, este, este tipo de asignaturas probablemente que se les olvide realmente cuántos músculos eran o que se les olvide la, la canción de los pares craneales, este, no, no, no va por ahí, sino realmente que es de que entiendan ustedes a procesar información, a buscar información, discriminar información y sobre todo seleccionar y aplicar la información que ustedes es más relevante, ¿no? Para ejemplo, para el módulo que va hacia biomecánica, ¿no? Para el módulo a lo mejor no, no le va a servir de tanta, de gran idea, a lo mejor a la persona de logístico hospitalaria aprenderse toda la fisiología neuroendocrina a lo mejor no le va a servir, pero realmente sí a discriminar cierta literatura y decir, ah, bueno, pues, pues yo vi que la fisiología y demás, aprendí a leer, aprendí a buscar la información, aprendí a asociarla, ah, bueno, a lo mejor ya soy bueno, a lo mejor no me sirvió nada estar viendo en el microscopio porque yo me dedico a la, a la logística hospitalaria, pero sí me ayuda a comprometerme con todo el equipo multidisciplinario, o sea, realmente no dejarnos eh, afuera de decir, es que porque llevo psicología si realmente yo no estoy mal de la cabeza, ¿no? sino realmente no, sino porque que vas a ver que vas a estar en un mundo hospitalario, desde ahí, desde de sus rotaciones, desde ahí de que suban las fotos y decir, ah, pues bueno, es que vamos a estar en, en, en, en quirófano, ahí va una selfie, ¿no? aunque yo ni siquiera voy a operar alguna vez en mi vida, porque yo no quiero eso, yo quiero otro módulo, pero sí, o sea, sino responsabilizarnos de ver qué es lo que hace cada uno y darle también eh, este el crédito, el crédito a cada uno de, estas, de, estos, este, de estos compañeros que están ejerciendo en, en, a nivel multidisciplinario, sobre todo respetar el trabajo, yo creo que una parte importante es, es que sepan lo que hace cada quien en, en el ámbito hospitalario, respetarlo y, pues, bueno, trabajar en conjunto y verle la importancia y el objetivo para cada quien. Ok, muchas gracias. De, Tenemos otra pregunta. De, ¿Qué recomendación y mensaje les daría a todos los alumnos, ya sea de ingeniería, ingenierías, temas biomédicos y, bueno, estudiantes en general? Ok, pues, bueno. Eh, <coughs> El único mensaje que yo les podría decir es de que no, no desistan ante toda esta situación que estamos pasando, desafortunadamente pues no no, no estaba previsto ajá, en, en de, de, de que haya, bueno, de que esté sucediendo todas estas cosas en el ámbito médico, en el ámbito de salud en el ámbito político, en el ámbito social, o sea, creo que esta, esta parte de este año nos ha dejado muchísimas enseñanzas desde enseñanzas sociales, desde enseñanzas de equidad de género, desde enseñanzas políticas, como de enseñanzas de prevención de enfermedades, ¿sale? El único mensaje aquí que les puedo decir es de que sean, inclusive me gusta mucho esta palabra, de resilientes. O sea, si buscamos la definición de resiliencia, es anteponernos ante los efectos pues, adversos. Desafortunadamente, pues, nos tocó vivir esta situación y lo único que les puedo decir es que no desistan, que sean resilientes, que se antepongan ante todo esto mal, este mal que está pasando, y sobre todo, logren verse ustedes cómo pueden contribuir a que estén mejor, a que estén mejor ustedes mismos, a que ustedes estén mejores con su familia, a que estén mejor este pues en todos los ámbitos, ajá, no solamente el mensaje que quiero darles es a nivel educacional, a nivel de docencia, pero no, el mensaje que les quiero dar es de persona a persona, ¿no? De de, de compañero a compañero, de colega a colega, de profesor a estudiante, de amigo a amigo, de compadre a compadre, de compadre a comadre, etcétera. ¿sale? sino realmente de que sean resilientes, de que aprovechen ahorita que están teniendo más tiempo consigo mismo, de que, de que se conozcan, de que hagan o exploten todas las cualidades que tienen que... Explotar, de que vayan aventurándose a todas las decisiones que quieran hacer, Ajá, porque realmente créanme que, pues este tipo de situaciones nos da a entender o nos da, este, nos da la oportunidad de valorar lo que todos tenemos, ¿no? Lo que todavía nos falta por perfeccionar. A lo mejor no somos perfeccionables, pero sí somos seres perfectibles. Eh, que realmente podemos estar aprendiendo de todos nuestros errores, de todos nuestros triunfos, de todos nuestros fracasos, Ajá. pero sobre todo pues que, que ustedes se conozcan más, acéptense como son, eh, cambien lo que quieran cambiar de ustedes mismos, pero sobre todo confíen, confíen muchísimo en ustedes. Este, y, y, y pues nada o sea, realmente no se estresen tanto por la parte académica desafortunadamente uh -huh. o pues es lo que les decía, eh, hablo, hablo de mi asignatura, de que pues realmente es el mensaje que siempre les he estado dando a cada una de las generaciones de que pues no se estresen tanto del conocimiento sino que realmente una persona profesional no egresa sabiendo todo, todo, todo, todo lo de su campo laboral, sino realmente sepan, eh, una persona profesional egresa por las cualidades que logró este, pues, desarrollar en, la, en, en, en su licenciatura, que una persona profesional aprendió a relacionarse con las demás personas, que una persona profesional pues, aprendió a dar valor no solamente a la universidad, sino también a sus compañeros y a sus familiares. ¿sale? Entonces, la única palabra es de que sean resilientes, es el mensaje que les puedo dar. Muchas gracias. Y bueno, no queda más que darle las gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista tan inspiradora. Nos ha dejado mucho, más allá de, más allá de anatomía y fisiología, nos ha dejado muchas enseñanzas a todos sus alumnos que hemos pasado a través de, de su materia. Y bueno, a los, a los participantes, también les queremos, les queremos recordar que pueden registrar su asistencia en el link que se proporciona en el chat y lo esperamos el lunes con más actividades sigan participando en las dinámicas y, bueno, eh, muchas gracias doctor, otra vez literalmente. No, no, gracias a ustedes. Gracias a todos los estudiantes. Sí, sí. Bye. Hasta luego.